La La <tose> Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas le agradecemos su presencia. Mi nombre es Kelly Villanueva y hoy seré la presentadora del taller Bootcamp de Ideación de Emprendimientos Sociales usando recursos educativos abiertos, el cual estará a cargo de Daniel Flores, María Angélica Martínez y Elisa Llana. En el caso de Daniel Flores, él es candidato doctor en gestión estratégica convención e innovación de la educación cuenta con 15 años de experiencia en la enseñanza de educación superior actualmente es fellow de la cátedra UNESCO del Tecnológico de Monterrey y fundador del Laboratorio Educativo Abierto. Elisa Eglanac es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pertenece al Laboratorio Educativo Abierto, de igual forma pertenece a la cátedra de UNESCO del Tecnológico de Monterrey y la profesora eh, el, este, María Angélica Martínez es profesora mexicana con el Open Education Global y pertenece al Laboratorio Educativo Abierto, de la misma forma a la Cátedra UNESCO del Tecnológico de Monterrey. Eh, cabe indicarles que al finalizar el taller habrá una breve encuesta para responder y también podrá habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2022 y los invitamos a seguir en, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn, YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como InnovaEducaP. Damos inicio al, al taller. Bienvenidos. Muchas gracias, Kelly. Muy buenos días a todos. Eh... Yo quería, antes de darle la palabra a Elisa, que es la que va a comenzar a explicar este taller, comentarles muy brevemente que este es nuestro quinto bootcamp. Esta es la quinta vez que llevamos a cabo esta experiencia y de hecho, la primera vez fue precisamente en el año 2021, en el primer festival, en la primera edición del Festival de Innovación Educativa de la UPC. Y a partir de ahí lo hemos compartido en diferentes espacios, eh, lo hemos compartido en la católica, en, en la universidad de Nantes, en Francia y en otros espacios más que se han ido presentando a lo largo de este tiempo. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos en esta oportunidad es compartirles una experiencia de aprendizaje y lo vamos a hacer primero enfocándonos en la parte teórica, poniendo las bases y luego lo más importante, por eso se llama bootcamp, en la parte práctica a la cual le vamos a dar literalmente un espacio de una hora. Así que sin más demora. Le doy la palabra a la profesora Elisa eh, Yanak para que nos haga una introducción a este bootcamp eh, y luego eh, nos explique de qué va, cómo, cómo podemos sacarle provecho. Adelante Elisa. Gracias. Mm. Eh, buenos días. Vamos a iniciar esta presentación con una breve introducción al movimiento educativo abierto, qué significa este movimiento y los recursos educativos abiertos para que ustedes puedan comprender el, el, la motivación, el interés por desarrollar este taller que más adelante ustedes van a, a compartir. Eh, ¿Qué es el movimiento educativo abierto? Eh, no, este... no está compartiendo tú, la presentación, ¿No? hay que compartir la presentación. ¿No? Ahí, en la opción de a ver. ver. Ajá. Ahí vamos ¿ver? con la presentación. Vamos a dar un segundito, la presentación en eh. el PPT. Ya ahí, di ahí. clic a ver. Ajá. Eh, sí. ahí, tienes que compartir en la pantalla. Acuérdate el botoncito verde compartir pantalla. En el centro de la pantalla dice compartir, pantalla, se selecciona la pantalla que desee y luego al final el botón azul compartir. Vamos, vamos a darles unos segunditos a nuestra ah, compañera sí. Elisa para que pueda compartir pantalla. Así que así podamos compartir la experiencia completa. Este, eh, Hago clic en ver y presentación. Sí, pero primero tienes que compartir la pantalla, el botón del zoom que está en la parte inferior, al costado del botón que dice chatear, ahí hay un botoncito que dice compartir pantalla, que es como una flechita, que ahí abajo dice compartir pantalla, entonces tienes que darle claro, clic a sí, comprar. sí, sí, pero no sé por no me aparece ahora el compartir pantalla. Oh, si quieres lo comparto ah, yo. ¿Sí? A ver, a ver, compartir. Oh. O, o lo comparto yo si quieres, Eli. A ver, pero me va a desorganizar todo. el Nada, ¿no? No, no aparece. Ya, a ver, a ver, si quieres yo lo comparto. segundo. Entonces, a ver, ahora sí estamos acá y eh, adelante, si quieres, yo, yo voy moviendo los slides y tú vas hablando o como, como prefieras ahorita te perdí bueno les decía que es el movimiento educativo abierto el movimiento educativo abierto se inicia con una uh, brillante iniciativa que tuvo la el, la Universidad Tecnológica de Massachusetts, que es una prestigiosa universidad americana, eh, puso a disposición de, de manera libre todos los contenidos de sus cursos, eh, tanto la, los materiales del curso, los sílabos, eh, lecturas. Y eh, esto se debió a un proyecto OpenCourseWare que, eh, como repito, Frente a la brecha enorme entre los que accedían a la universidad, a la información y los que no podían alcanzarla, eh, se propone poner en libre disposición todos sus materiales. Eh, esto tenía un financiamiento y eh, fue seguida esta iniciativa por muchas eh, más universidades americanas y así es que se inicia este movimiento educativo abierto eh, en el 2002. Una de sus manifestaciones son los recursos educativos abiertos, que son materiales digitalizados que pueden eh, incluir contenidos, materiales didácticos, herramientas de acceso gratuito y libre, que pueden ser usados, reutilizados para la enseñanza, aprendizaje e investigación. Una preocupación es la sostenibilidad de estos recursos y se espera que eh, las universidades sean las eh, que asuman el compromiso de esta sostenibilidad. Por eso es que eh, todas las universidades debemos sentirnos comprometidas en este movimiento. ¿Por qué ser parte de este movimiento? En América Latina, eh, lamentablemente, este desarrollo aún es incipiente porque es reciente. ¿no? Se encuentra muy desarrollado en Estados Unidos y en Europa, pero eh, en nuestros países emergentes, eh, que donde la brecha es aún mayor y donde lo hemos podido apreciar con mayor crudeza en estos tiempos de pandemia, eh, nosotros nos debemos de sentir comprometidos en esta democratización del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué ser parte de este movimiento? Porque nos urge a nosotros como país eh, con, con esta desigualdad muy marcada este, democratizar el conocimiento. Y por otro lado, formar seres humanos que aprendan de una manera autónoma y a lo largo de toda la vida. Con ayuda de las TICs eh, podemos uh, compartir, usar, reusar este conocimiento y así empoderarnos como individuos y como sociedad. ¿Cómo surge? este grupo que ahora eh, está participando en, en este evento. Eh, nosotros eh, participamos en, en la Cátedra Unesco, que es como parte de este movimiento educativo abierto, eh, el Tecnológico de Monterrey convoca cada dos años a un evento en el que se congregan eh, diversos profesionales con, relacionados con la, eh, la universidad, para eh, poder eh, organizar proyectos que eh, apunten hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la UNESCO para el 2030. En el 2019 nos reunimos 10 eh, este, eh, eh, eh, profesionales de distintas universidades, de la Católica, San Marcos, UPC, Ingeniería, Universidad Pia del Norte, y de provincias teníamos también a un eh, profesor de Huancavelica que eh, conformamos un, la delegación peruana, ¿no? Y eh, como repito participamos en el evento del 2019 y allí conocimos la filosofía Open Access y su impacto en la democratización del conocimiento, ¿no? Ah, aquí si, si, si se puede ver en la imagen está el grupo. Y eh, a continuación podemos ver la relación con los nombres de todos los participantes. Actualmente somos nueve eh, eh, eh, los que nos mantenemos en el grupo y dos, eh, se han incorporado recientemente dos compañeros eh, de México ¿no? que también participaron en el evento. Entonces, aquí al retornar al Perú, eh, nos conformamos en un eh, grupo, en una asociación que eh, pretendía poner en práctica o pretende poner en práctica todo lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido en ese intercambio tan eh, especial que hubo en, en, en México, ¿no? en Monterrey. Y hemos conformado este grupo que hemos denominado Laboratorio Educativo Abierto, ¿no? LEA. Somos una organización sin fines de lucro comprometida con la promoción y difusión de información y de proyectos educativos que sean eficaces para una formación educativa de calidad con el fin de propiciar la igualdad de oportunidades para todos bajo la cultura de libre acceso al conocimiento para todo el mundo. ¿No? Eh, como parte de, este, de esta agrupación, es eh, como les comentaba Daniel, eh, eh, ya el grupo ha participado en algunos cursos de capacitación, algunas presentaciones en congresos y eh, tenemos proyectado, a, eh, como señalamos aquí, tenemos proyectado experimentar nuevas pedagogías educativas que nos permitan acceder, desarrollar y compartir recursos educativos abiertos que se conviertan en innovaciones sociales, ¿no? De allí eh, surge esto que van a ustedes a experimentar eh, a continuación eh, de, en la segunda parte de, de esta presentación que es el, el taller para la, la creación de un proyecto, ¿no? Entonces, eh, estamos en, esta, en este propósito de eh, diseñar, experimentar y, y evaluar todas estas actividades. ¿Qué es un recurso educativo abierto? Un recurso educativo abierto eh, se considera todo material de enseñanza, aprendizaje e investigación que son de dominio público y que han sido puestos en libertad en virtud de una licencia de propiedad intelectual que permite el uso y adaptación libre y distribución gratuita. ¿no? Vamos a ver más adelante, cómo, cómo, podemos ver también aquí en esta, eh, en, en esta PPT, un, un, un, motores de búsqueda, que hay eh, lugares donde podemos uh, ubicar los repositorios, eh, y otros eh, centros de información libre. Hay dire algunos directorios, aunque todavía no hay un directorio común, pero eh, se trabaja en función de, de eh, Estos recursos educativos abiertos... Pueden incluir desde libros de texto, artículos de revista, videos, podcasts, blogs, wikis, herramientas, aplicaciones, programaciones, curriculares, unidades didácticas, experiencias educativas, infografías, simulaciones, juegos, en fin, exámenes, todo tipo de software, todo ese material que permite el acceso al conocimiento y es de acceso libre es considerado un recurso educativo abierto, ¿no? Entonces, para recordar un poco las características de estos recursos abiertos, tienen que ser de acceso gratuito, de, eh, deben de, pueden ser editables, reutilizables por los usuarios, adaptables, se puede adaptar a los contextos educativos que se deseen emplear, eh, combinar eh, diversos recursos para conformar otro material y distribuirlo, publicarlo, eh, y ponerlo en abierto para acceso a todo el, el público, ¿no? eh, Bueno, ah, lamentablemente no se puede ver estas últimas diapositivas. Aquí tenemos una, eh, les presentaba una relación de, de algunos eh, enlaces que nos permite acceder a información a nivel nacional como es este, eh, re, eh, a las tesis y trabajos este, en Alicia, que es este, en la biblioteca virtual de CONCITEC, luego a nivel de Latinoamérica, en, el, en, la, en la referencia, eh, que es una página web que también eh, incluye este, tesis a, a nivel global, este, la OATD, ¿no? donde están las tesis y, y disertaciones a nivel global. Así también tenemos este, algunas buenas prácticas en abierto, ¿no? unos Páginas web donde este, se presentan algunas experiencias, algunos tutoriales. Eh, todas estas direcciones las pueden tener acceso por, como se está grabando, las van a poder ver a las licencias Creative Commons. ¿Cómo es que eh, en, en estos tiempos eh, se puede proteger un, un, una, un producto que uno ha creado como un material, un, un artículo, en fin. Eh, con el avance de la tecnología es bastante difícil evitar la copia, la piratería, y eh, por lo tanto no tiene mucho sentido eh, estar ejerciendo algún nivel de control para que, eh, evitar que nos copien. Pero fundamentalmente, como les decía antes, es el espíritu este, de los últimos tiempos, el compartir la información que se tiene para, para um, poder democratizar el conocimiento. Entonces, ah, existe una organización no gubernamental denominada Creative Commons, que sin fines de lucro fue fundada en 2001 en Estados Unidos, con el objetivo de eh, poder... Este, crear un sistema de licencias abiertas para que los propietarios de, de estos productos que deseaban este, ponerlo eh, de libre acceso pudieran tener algunas condiciones de eh, pudieran poner algunas condiciones de uso, ¿no? Y así tenemos si, si observamos en el cuadrito eh, de los de los iconos donde están las imágenes podemos ver que hay diferentes modos de, de obtener una licencia, ¿no? Aquí, cuando, donde aparece la imagen, la primera imagen que está una persona, es, eh, significa que puedes hacer uso de ese material, se te permite eh, hacer adaptaciones, modificaciones, pero reconoce la autoría, ¿no? Entonces, cuando aparece... Este icono dice: puedes hacer uso, disponer, pero coloca eh, el nombre eh, de aquí. pertenece en el segundo, en, en el inferior eh, cuadro. Eh, nosotros notamos eh, Este, hay otra y documento eh, también ¿no? con las personas que desees, con, con los grupos que desees, en fin, está abierto el compartir. En el, en el dibujo, en el cuadro inferior, siguiente, este, ¿no? eh, es, esa diagonal que implica, no puedes lucrar, no puedes comercializar este producto no reconoce mi autoría está diciendo a, a lucrar este con, con este producto luego que dice reconoce con eh, mi nombre eh, no puedes lucrar y puedes compartir en el siguiente inferior está indicando es pues, que no puedes hacer adaptaciones, déjalo igual como lo has encontrado. No hagas modificaciones a este. No, no, no te autorizo a hacer modificaciones. En el último vemos que reconoce quién es el autor. No puedes hacer modificaciones, ¿no? Si aquí hubiera, este, una diagonal eh, que permite hacer adaptaciones. Eh, entonces, sabríamos que, que ese documento, si lo podemos reutilizar, lo podemos re, re, eh, eh, adaptar, hacer modificaciones, y esas derivaciones este, también mm, estamos obligados a compartirlas. Eh, bueno, para llegar al punto en el que estamos ahora, el Bootcamp que, que se va a desarrollar, eh, en esta presentación, eh, en el taller, eh, nos proponemos que los participantes, además de identificar los principios del movimiento educativo abierto y conocer acerca de los recursos educativos abiertos, puedan idear un proyecto de aprendizaje abierto que esté alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? Esta sería la ruta de aprendizaje. Ya hemos presentado el movimiento educativo abierto, a continuación, María Angélica este, presentará la relación Problema-Solución este, eh, y su relación con eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Emprendimiento Social. Y para luego continuar con el taller donde van a ustedes a formar grupos y eh, van a idear un proyecto que, que también esté en consonancia con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, con miras a presentar un proyecto. Lógicamente, ahora no se podrá este, completar el proyecto, pero sí eh, con la ideación y establecer los objetivos este, básicos y un recurso educativo abierto que puedan utilizar uno o más para desarrollar su proyecto. ¿no? Lo que nos va a llevar a, a pensar y reflexionar sobre todo lo que podemos hacer en nuestras aulas y ese, también esa voluntad y el deseo de incorporarnos a, a este movimiento educativo abierto en global. Bueno, eso sería todo por mi parte y los dejo con María Angélica para continuar en esta ruta de aprendizaje. Gracias, Elisa. Entonces, María Angélica, ¿tú compartes tu presentación? Sí, claro que sí. Pues también muchas gracias. Claro. Veamos compartir. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos los maestros. Bienvenidos a, a este busca Pues continuamos ahora. Vamos a platicar de cuál es la relación que podemos encontrar entre un problema y su solución a través de hacer una pequeña reflexión sobre los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y el emprendimiento social. ¿Cómo podemos combinar? Estas problemáticas y cómo, a través de esta dinámica que vamos a, a trabajar en la siguiente etapa de, de, este, de esta introducción, vamos a poder llegar a una mediación de, de solución a través de ligando estos dos conceptos. Tengo yo el control. Muy bien. Bueno, pues como ustedes probablemente ya sepan, a partir del 2015, la ONU y diferentes ONGs a nivel mundial eh, se reunieron para, para ver qué podemos hacer como país y como planeta para poder mejorar las condiciones de vida de todos los que estamos en, en, este, en este planeta. ¿no? A través de, de esas mesas de trabajo se generaron lo que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales no vamos a verlos a profundidad en este momento, sin embargo, sí quisiera hacer una pequeña recapitulación a través de esta agrupación. Es, eh, el, se identifican cinco Objetivos relacionados con las personas. Objetivos que tienen que ver en pensar en cómo eliminar la pobreza de cada uno de nuestros países, que no haya hambre, la mejora de, las, de la salud y el bienestar del, del individuo, así como también la, tener una calidad, una educación de calidad que esté para todos y la, igual, la igualdad de género. A través de estos cinco objetivos de desarrollo sostenible, eh, lo que se está tratando es ver el, el punto clave, que es las personas. Si las personas no tenemos estas condiciones de calidad de vida, que hambre, salud, vivienda, y, y aparte la educación, que es lo que nos tiene aquí no, nosotros, si nosotros no buscamos el poder tener igualdad de condiciones y un acceso a una calidad, una educación de calidad, que nos permita resolver estas problemáticas con las mejores y las últimas soluciones, existentes básicamente en el mundo, pues realmente no vamos a poder dar fin a una pobreza cuando hay soluciones en otros lugares y tal vez nosotros no lo tenemos porque no tenemos acceso a esa educación de calidad. En otra agrupación podemos identificar cinco eh, objetivos de desarrollo sostenibles relacionados al planeta. Es muy importante no nada más vernos como individuos o como parte de esa sociedad, sino en dónde estamos. Y parte de ello es también tener más conciencia de cómo solucionar los problemas que existen en cada una de, de nuestras regiones en, en materia del agua y del saneamiento. no Agua para su pues, consumo humano, pero también agua que nos permita tener un ciclo de vida en el planeta pues, sano. Eh, y también la producción y consumo responsable, eso también ya lo estamos viendo con todo el impacto de, de, pues, de la era de la revolución industrial y todo el proceso de de la producción en masa, el materialismo, por decir, de alguna manera, que si bien en otras épocas fue necesario, ahora se ha sobrepasado el límite y no nada más del tema individual, sino como individuos podemos tener muchos beneficios. Sin embargo, el planeta ya no está pudiendo aguantar. Por ejemplo, la tala de, de árboles o algunos otros recursos, el petróleo, que son un recurso finito, y todo por producir y consumir. Entonces, esta parte también de, de los ODS nos ayuda a concientizar no nada más a mi bienestar en mi individual, sino en el medio ambiente donde yo estoy. acá en México pues, tenemos bosques, tenemos lugares áridos y nuestra producción es distinta. Entonces, también esta concientización de la necesidad de, de ver en cada uno de nuestros países en qué consumimos más y qué es lo que necesitaríamos reducir para tener un consumo re responsable dentro de nuestra parte geográfica que, que tenemos pues, para bien ser nuestra, nuestro hogar. Da tenemos también agrupados en esta parte lo que son las acciones por el clima, que si bien es algo no controlable físicamente, el hecho de empezar a pensar en qué hacer, en qué evitar en nuestras acciones diarias, nos va a permitir también hacer un impacto y eso es indudable ahora que vivimos con la pandemia nos dimos cuenta, todos, o sea, no hubo una sola persona que no se haya dado cuenta que lo que tú haces o dejas de hacer en cualquier parte del mundo repercute a todos y eso es lo que nos lleva a este objetivo número 13. Las acciones pueden ser a veces concientizar a nuestros alumnos a levantar una hoja de papel o a no utilizar demasiadas a no utilizar productos aerosoles que contaminan y, y muchas cosas que son más como de sentido común, pero lo hemos olvidado y ese tipo de, de objetivos nos ayudan a que nosotros como maestros podamos en nuestras aulas re, realizar acciones que puedan por porque no al planeta. Y eso ya estamos haciendo mucho por todos. Eh, la vida submarina, aquellos que tenemos también costa y mar, también estamos viendo que a través de las, pues las definitivamente la guerra de los problemas nucleares que ha habido tiempo atrás, pero hace un, no muchos años hubo también derrame de, en Japón de una de, de la industria de, de, de estas armas nucleares, yo estoy segura que en, el, en nuestra fauna, bueno, en nuestra vida marina ha, ha de haber cambios, porque son factores difíciles y cambian su ecosistema. Y hablemos también del ecosistema terrestre, ¿no? lo que acabamos de platicar, la flora, la fauna, nuestro, nuestras selvas, entonces también, el, el, también ver cómo a veces los problemas no tienen que ver nada más con las personas, sino tal vez las acciones que podemos hacer en nuestro contexto geográfico, pero pues eso lo tenemos que hacer los individuos que vivimos en él. La siguiente agrupación que podemos hablar son las prosperidad. ¿Cómo podemos en conjunto ser eh, personas que vivamos en prosperidad? Prosperidad, pues, eh, utilizando la energía que esté a nuestro alcance, ¿sí? eh, que sea energías renovables y todas las tecnologías nuevas que puedan existir, pero que sean también alcanzables para todas las personas. Que exista trabajo decente y un crecimiento económico. Y eso lo entendamos que ahora... Y voy a mencionar otra vez la pandemia. Vimos que los trabajos ya cambiaron. Es ya es muy imposible regresar a los mismos trabajos de antes en muchos de los casos. Y existen ahora y está habiendo una tendencia muy fuerte a generar nuevas habilidades, sobre todo con el uso de las tecnologías para poder hacer las cosas diferentes. Y eso también es, es también apoyar el trabajo decente. El trabajo decente no es nada más rehacer lo que hiciste, sino apostarle a cosas nuevas, pero que sea un ingreso digno para cada persona que lo pueda y lo necesite tener. La reducción de desigualdades, que eso lo podemos ver, es mucho de, de los sistemas, tanto económicos, podemos combinar eh, las desigualdades en el tema de educación también. Y también buscar una mejora en nuestras ciudades y en las comunidades pero de manera sostenible. No pensar en mi bien individual, como lo comentamos, o en mi bien mundial sin, sin olvidar mi entorno inmediato, que es mi comunidad. Y que las aportaciones que yo pueda hacer para esta vida y el crecimiento de esta vida, reactivación económica, una activación diferente podamos realmente generar problemas y soluciones ahí mismo, porque todo lo tenemos lo que nos hace falta es esta ideación, que es parte de lo que vamos a compartir en este, en este taller La Paz Si... Sí. Muchos o pocos ustedes tal vez no sepan, pero el día de ayer se cumplieron 77 años de la bomba de Hiroshima. El primer, la primera bomba nuclear que se lanzó en el planeta cumplió 77 años. ¿Y por qué hablar de la paz? Porque luego lo volvemos a, lo trasplantamos a una palomita, a, una, este, a, una, a un tema un poquito más. Eh, eh, abstracto, cuando la paz realmente se trata de armonía, se trata de convivir, se trata de que todas estas otros temas que hemos ahorita comentado, que las personas tengamos dignidad en nuestra vida, que nuestro planeta seamos responsables en donde estamos, es nuestro, nuestra casa mayor, que tengamos limpia nuestra casa, que podamos convivir con ella, crecer con ella y que la prosperidad sea para todos. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos... Justicia, instituciones sólidas, instituciones transparentes y sobre todo que nosotros como individuos, como ciudadanos de cada uno de nuestros países y nuestras comunidades, no proveemos las condiciones para permitir que aquel que tiene algo que, ayude, que aportarnos nos ayude y nosotros lo que tenemos que aportar nos permitan difundirlo, transmitirlo, porque todos tenemos que ir buscando a la paz y eso no sería posible sin las asociaciones, porque los trabajos de uno en uno es imposible de lograr un resultado hacia todo el planeta. Eh, recordemos, o les hago mención, que estos objetivos de desarrollo sostenible se pensaron en una proyección de evolución eh, institucional a partir de los gobiernos de estas instituciones que parten de, de la ONU y estas ONGs, para trabajar en una proyección del de planeta en el año 2030 que ya no nos quedan muchos años y aún así estamos en el momento clave para poder deshacer y acelerar este proceso pero el proceso no se va a hacer si no tenemos este esta asociación estas es alianzas para lograr los objetivos y no una alianza nada más a nivel de gobierno sino una alianza como la que está compartiendo nuestro compañero y pues Daniel uno de los pioneros junto con el equipo de, de los compañeros de Perú vamos a asociarnos para difundir esto para crear el laboratorio educativo abierto porque eso es lo que, lo que se quiere hacer alianzas no nada más entre nosotros, alianzas con otros países con otras instituciones pero la alianza más fuerte nosotros como docentes aportando a las personas en el tema de educación son ustedes maestros somos nosotros, porque nosotros somos el portavoz de la conciencia del planeta, de la prosperidad, de la paz y sobre todo que a través de nuestra enseñanza, de nuestras herramientas educativas, de las nuevas herramientas educativas que podemos hacer y sobre todo el compartir las ideas vamos a poder realmente lograr alianzas formidables para el desarrollo primeramente de nuestra comunidad, porque antes de quedar bien con el todo, tenemos que quedar bien con, con nuestro entorno inmediato con nuestros, nuestros compañeros de Perú que también tienen pobreza, que también tienen problemas de salud, que la accesibilidad de ocasiones es diferente. Entonces, antes de pensar en los demás países, hay que pensar en nosotros, no de manera egoísta, porque lo hemos compartido y parte de la reflexión de estos objetivos es el problema que tiene México en algún en un momento puede ser ya solucionado y puede dar una solución más rápida, pero lo que Perú solucione es posible que también aquí en México lo podemos adaptar mucho más rápido. Entonces, no es pensar egoístamente, es pensar una solución realista que a través de estas opciones que estamos impulsando de educación en abierto, lo ponemos a disposición de todos, de tal manera que la solución no la tenemos, pero sí ya tenemos un ejemplo de solución que nos va a poder servir para... A partir de eso, poder reutilizar, que es parte de los elementos que platicó nuestra compañera Elisa. El pensar en educación en abierto, en recursos educativo en abierto, habla de eso. Habla de la concreción de todos estos objetivos. Si yo ya hice algo, lo pongo a disposición, va a poder llegar al planeta, porque va a llegar a todo el que tenga acceso al Internet, haga un clic y otra lo vamos a ver más adelante. Entonces, pensemos en grande. En grande, en el sentido de hacer esas alianzas, buscar que esas alianzas converjamos en lo que a todos nos podamos lograr y poco a poco vamos a ir diseminando y llegando incluso a las personas, que eso es lo más importante, ustedes con sus alumnos, con los otros docentes, entre instituciones y como ven, esperemos llegar a toda Latinoamérica impulsando a través de estos talleres. ¿Y qué hay del Perú? Pues Perú, así como México, así como Guatemala, así como Argentina, este, cada país ah, se apropió de esos objetivos y a su vez está haciendo lo suyo. Estuve consultando también la página de, de Perú. En el, en, el, en el tema de los objetivos de desarrollo sustentable y Perú como gobierno también está, está teniendo sus iniciativas pero no lo dejemos solos porque nosotros como docentes tenemos una gran capacidad de apoyar el emprendedurismo que es lo que ven, venimos también a platicar antes de pasar al otro tema es el emprendimiento social nosotros como maestros tenemos el, en, en frente de nosotros una realidad que es la de nuestros alumnos y la de nosotros propios, pero como docentes podemos incentivar a que nuestros alumnos vayan, recojan las necesidades, los problemas que tienen en su contexto, en su comunidad y traerlos al aula, ver de qué manera pudiéramos gestar un, una idea de proyecto y que ese proyecto, ver cómo lo podemos solucionar. Acabamos de mencionar ahorita los ODS y las agrupaciones. Van a poder ver en las siguientes diapositivas, vamos a platicar sobre la categoría de proyectos y ejemplos de buenas prácticas en el tema de recursos educativos abiertos. Hay recursos educativos abiertos de diferentes niveles, a nivel de proyectos, a nivel de actividades, a nivel de ejercicios muy concretos. Y lo importante de poder ustedes conocer esta información es el primer paso, es el poder ponerles a ustedes al alcance de ustedes este punto. No es toda la información, pero es una primera mirada. Aquí hablamos de categorías. La categoría de, de los recursos educativos abiertos parte de un estímulo que es el Open, Open Education Global, que es esta organización global de educación en abierto, este trata de promover para impulsar el interés de participar. Sabemos que como docentes nuestra vocación es ayudar al alumno a enseñarle y esperar que en muchos años llegue y agradezcan nuestro poquito granito de arena que pusimos en su enseñanza, en su transformación. Y sin embargo, nosotros como maestros y docentes tenemos una capacidad creativa muy amplia, eh, muy, muy celada por cada uno porque nos ha tocado el... Eh, el, el llegar a ella sin embargo ahorita tenemos unas condiciones distintas unas condiciones en las que nuestra información al ser compartida nos van a permitir crear materiales como les comentábamos en abierto en el cual cualquier instructor de cualquier parte del mundo que hable español o busque algo en español para conocer la realidad tal vez de una comunidad de Perú cuando alguno de ustedes haya, haya, un, haya hecho un proyecto de esa comunidad los localicen por el hecho de haberlos puesto en abierto. Vamos a platicar de estas pequeñas categorías este, que se establecen para poder motivar a todos aquellos que empezamos a conocer lo que es lo, el movimiento educativo abierto y poder estimular la creación, por ejemplo, de un REA, que es simplemente yo encuentro una necesidad, un problema, no identifico dentro del proceso de investigación una solución que existente, al menos no la encuentro y entonces yo la creo la creo yo en lo individual o la creo con, mi, con mis alumnos o con docentes, no creamos un recurso educativo abierto para mostrar esa solución y lo ponemos a, a conocimiento el crear tiene una metodología no la vamos a profundizar pero es, es, un, es importante que ustedes sepan, si ustedes creen, creen un recurso educativo en abierto hay una categoría que les puede permitir el poder tener un premio. La otra categoría es curación abierta o repositorios. Esta curación en abierta. Les voy a ir mostrando unas páginas en el siguiente, siguiente slide. Se trata de que así como la, la UNO promocionó el crear estas soluciones de objetivo de desarrollo sostenible, también las universidades de muchos países, los mismos países, han intentado hacer sus propios recursos educativos abiertos. Y el tema fue dónde los colocamos, cómo los pongo en abierto. Y si probablemente algunos de ustedes recuerden, la primera universidad que puso sus materiales en abierto fue, eh, si no mal recuerdo, el de MIT, en donde creó la primera vez una institución, al menos a nivel mundial, reconocida por calidad su calidad educativa en ciertos sectores, no me peleo que sea la mejor es reconocida en ciertos ámbitos pero el hecho de tener esa posibilidad en abierto, ellos también pusieron la infraestructura para, para hacerlo esa es la realidad de muchas otras universidades, docentes que tenemos REAS en donde lo pongo entonces esta parte de la curación en abierto nos ha, nos ha vuelto a que cada uno ha empezado a crear y a crear su propio lugar donde ponerlo y al momento de nosotros, como docentes, como parte de una investigación o como parte de crear mi REA, en el REA es interesante saber que no es necesariamente un contenido único y original. Lo original es la creación y la construcción. La construcción puede estar hecha de ligar y conectar en parte de mi proceso o parte de mi contenido otros REA. Y les voy a mostrar un ejemplo antes de pasar al siguiente tema con el... Entonces, no les doy más detalles porque lo vamos a ver. Entonces, esta parte de la curación en abierta es eh, la categoría en la cual se presenta a, a este comité de, de premios, de tu innovación en cómo pudiste, tu proceso de identificar nuevos recursos abiertos que estaban dispersos, y cómo pudiste identificar también repositorios nuevos que no están, digamos, conectados en el catálogo de, de repositorios pues, mundiales, ¿no? Este es un trabajo interminable y bueno, se agradece siempre, por eso es parte de, la, de este reconocimiento, el apoyar en este proceso, porque tampoco todos los recursos educativos son de calidad en el sentido estricto de lo que tenemos que también saber qué es calidad. Y por eso mismo el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el 4, nos habla de que hay que compartir calidad. Entonces... Eso también eso es lo, lo importante de la curación. Curación es, voy a buscar y cómo voy a discernir si este recurso es bueno o es malo. No es bueno o malo en términos de, de la utilidad, sino que queremos que sea lo mejor para que esa calidad realmente llegue a todos. Y a todos me refiero y pienso más en aquellas personas que tienen menos posibilidades económicas y de recurso y que realmente de esa manera van a poder capacitarse. Y es ahí donde la desigualdad de oportunidades se puede reducir más rápidamente cuando acceden a recursos educativos abiertos de calidad. Eso es a lo que estamos apostando en, en este movimiento educativo abierto, el proyecto LEA también, a eso le apostamos. Por eso la curación se vuelve un arte de reconocer el, el tiempo invertido en buscar recursos de calidad, porque eso va a ser para en beneficio de todos. La, el reutilizar o adaptar un REA, lo mencioné hace un momento, es también un reconocimiento, porque créanme que reutilizar un real no es nada más el cómo lo integro. Me ha tocado en la experiencia propia encontrarme recursos, páginas, libros en abierto de un tema increíblemente útil y necesario para, aquí, para mi país o para algún área en la que estoy trabajando, pero está en inglés. El hecho de hacer la traducción de ese documento que esté en abierto, o sea, que se permite hacerlo, hacerlo en su idioma español, en este caso, eso también es, es, es elogio para un premio. Porque eso, cuántos, cuánta gente latina, cuánta gente hispanohablante existimos. Ese, ese esfuerzo va a tener un impacto a todos ellos. Entonces, se, se elogia ese tipo de inversión de tiempo, porque a veces esa es la solución a muchos problemas. Podemos encontrar que hay un problema, vamos a practicar de, de enfermería, y resulta que hay una página excelente donde habla todo eso, pero no está en español. Entonces, ¿cómo, va, cómo voy a llevar eso a mi comunidad, o a la comunidad de tal lugar del Perú, acá en México, en Chiapas, en Oaxaca, en Ecuador? Pues lo traduzco, y eso se vuelve una adaptación del real al hecho de hacerlo en, en nuestro idioma. Ya, no hablemos del chino y del francés, porque calidad en materiales educativos ya existe. La cuestión es que nosotros en, en, en Hispanoamérica no, no conocemos todos todavía, pero pues por eso estamos aquí y gracias por su interés de estar en este taller. Veamos, ¿pedagogía abierta? Pedagogía sí, abierta se refiere a que con esta nueva forma de utilizar materiales digitales abiertos va a permitir el interés a que el mismo docente busque y cree nuevas formas de enseñanza, ya no las tradicionales ya no podemos eh, enseñar de la misma manera y bueno, voy a presentarles la página de un ejemplo de un docente que se enfrentó a eso, no podía con las formas tradicionales de enseñanza que le daba también su, su ministerio de educación pero buscó la manera y a través de estos recursos abiertos creó una estrategia de pedagogía abierta esa fue su solución sí pues tuvo éxito, nos lo hicieron saber y bueno, se le reconoció también un premio por reconocimiento de esa innovación ante, ante este recurso. Colaboración abierta, pues es lo que acabamos de platicar sobre el objetivo de desarrollo sostenible en 17, me parece que es el último, en, sí, 17, porque también hay que reconocer cuando instituciones, personas, gobiernos o todos nos reunimos, para hacer una colaboración abierta, o sea, aquí vean todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque lo que queremos es que lo bien hecho se replique y lo mal hecho que se vea, para entonces no replicarlo y las mejoras. Y en ello también entra mucho lo que hablábamos o mencionábamos del emprendimiento social, para emprender estos proyectos tenemos que hacerlo en colaboración. Y qué mejor si nos apoyamos de estos recursos educativos abiertos, que podemos entrar, convirtámoslos en una colaboración, un emprendimiento abierto, ¿por qué no? Si es que la, nos permite. Y pues bueno, les comento a aquellos que no sepan, en investigación reciente, pues Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene una legislatura ya eh, autorizada para crear empresas sociales. Con, con, esa es una oportunidad una, muy grande porque ya está protegida la creación de este tipo de empresas con un fin siempre positivo para lo que van a hacer. Y eso creo que es algo muy loable y muy interesante que ya ustedes puedan visualizar esta oportunidad y no esperar a, a que las condiciones este, ya existen. Ahora nos falta reunirnos y buscar a través de lo que vamos a hacer en la siguiente etapa de, de, este, de este pequeño curso sobre la ideación, ¿Cómo, en qué pudiéramos colaborar. Si la investigación es abierto es similar a lo que acabamos de hablar de colaboración, básicamente es poner en abierto lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y que lo puedes utilizar y que en un otro investigador pueda utilizar esa misma información para pues, seguir con otra línea de investigación probablemente. Entonces, esto es por mencionar algunos de, de las categorías, no son todas, hay más, pero vamos a ir a unos ejemplos. En, más adelante se les va a hacer llegar también la presentación, que es material en, en abierto para que ustedes puedan acceder y con más calma pues, invitarlos a, a navegar en las en ligas Creo que vamos bien de tiempo, ¿verdad, Antonio? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a mencionar otra vez sobre crear un REA. Les mencionaba que crear un REA se refiere a que yo puedo crear un curso en abierto, como lo, como lo que llamamos Open Force Course, Work, que es lo que hizo el de el MOOC, que es una unidad de curso también que está totalmente digitalizada y que el, el alumno o la persona entra, estudia, aprende y ya, sin necesidad de, de más trámites, por así decirlo, pero existen plataformas que si bien si tú quieres acceder a un certificado o a un reconocimiento, pues pagas por el documento, pero tú como alumno está en abierto. Puedes entrar, aprender todo lo que tú quieras y ya utilizar tu, tu experiencia. ¿no? Entonces, el diseñar un curso en esa... En esa modalidad es, puede ser una creación de un, de un real. Un libro de texto en abierto, vamos a ver un ejemplo. Videos, simulaciones, las animaciones, audios, audiolibros. Todo, todo material que ustedes creen de manera digital puede ser en abierto al, en el sentido de que ustedes también estarían dispuestos a compartirlo. Y también mencionó a compañera Elisa, que al menos aquí en Latinoamérica se utiliza mucho la licencia de Creative Commons, que es una licencia que tiene unas modalidades en donde yo, creador de este contenido educativo, pongo a conocimiento de que lo puedan utilizar bajo las condiciones de reutilización o de edición. Ya en otro momento podríamos explorar cuáles son las condiciones y como decía en introducción lo importante es en la medida que podamos compartirlo al 100%, la calidad va a ir para quien más lo necesite. Y quien no, no lo necesite también, sin embargo, esperamos que esa persona que no lo necesite tanto lo utilice para un buen bien positivo, que sí le ayude al que no lo necesite, para evitar un poquito ese tema de, de qué van a hacer ¿no? con esto Y bueno, veamos, voy a, a pasar un poquito a una... a mi página, si ¿Sí pueden ver la, mi pantalla... ¿Sí se cambia bien? Muy bien. Bueno, este es un ejemplo, gracias. Este es un ejemplo de un libro en abierto. Este libro está elaborado en, un, en una página internet que se llama Facebook.com. Uno puede dar de alta una, una cuenta y... Aquí, como menciona, este libro es un, son habilidades de enfermería. Dice quién lo hizo, es el colegio técnico de, sí. de, a que de, que de tu pantalla donde dice crea un REA, pero creo que no se está viendo la pantalla del libro. Ah, muy bien, entonces voy a... Gracias. Sí. Voy a... Voy a uh, uh, uh, ah, sí, cierto. También ya, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. perfecto, si sí, es que yo aquí me metía muy bien, les comentaba esta es una página se llama Pressbook, pressbooks.pub uno puede dar de alta su cuenta y a partir de ahí puedes crear un libro en abierto aquí, esta es un libro de habilidades de enfermería está indicado que el CC habla de Creative que es la licencia que ellos utilizan y aquí lo que dicen es que se le dé la atribución al autor. O sea, puede uno utilizar este libro para una clase de primeros auxilios o de medicina y tal cual nada más mencionar quién es el autor. O sea, no ponerle, que yo lo hice, ¿no? Es el reconocimiento de quien lo elaboró. Eh, para leer el libro siempre le haces hace clic y te abre los contenidos y ya. Obviamente, el hacer todo esto es un esfuerzo de quien lo diseñó. En muchas ocasiones, esta es un libro que combina la, la parte de texto. Estos videos suelen ser videos también en, en abierto. Normalmente, en este caso, este video es de la misma universidad. Entonces, lo que hace es lo integra luego al libro, pero también se, se puede tener una combinación de diferentes recursos. Voy a irme nada más hacia otro capítulo. En donde la combinación de información, ligas, en, aquí no tengo muchos gráficos, pero este es un libro en abierto. En Estados Unidos tuvo un boom impresionante esta posibilidad, porque en estudios en estadísticos en Estados Unidos, el índice de el costo por la bibliografía que los alumnos tienen que pagar es muy alto. Entonces, cuando los maestros empezaron a crear sus propios libros en abierto, pues obviamente fue mucho más accesible la educación por el nivel del costo. Y entonces ahí, hablando de los ODS, ligando ese problema del acceso caro de esos libros, digamos que estarían impactando al, al ODS 4, que es educación, al al 10, que es de, de reducción de desigualdades. Y, y ya con esos dos, es porque tienes acceso a una información de manera más, más sencilla. Bueno, este es un ejemplo, como les comentaba, de un libro en abierto. Es tan sencillo como abrir una cuenta y tan difícil como uno ser el creador de la estructura, los contenidos, la investigación de lo que voy a poner en el libro y no todo lo tengo que crear yo. A través de esta etapa que le mencionaba de la curaduría, de identificar qué recursos existen que me pueden utilizar, los voy a entregar acá y compartir realmente el recurso que yo creo de esa misma Manera. Bueno, esas serían las dos páginas que quisiera en este momento darles una breve introducción sobre este tema de la parte de crear un real. Ahora bien, pensando en la curación, la curación abierta, les mencionaba que el tema de la curación en abierto es cómo voy a poder discernir qué, qué contenido es, es, es de calidad. Y acá, como lo ven en la diapositiva, menciona que la sele el seleccionar cuidadosamente el contenido y evaluarlo para un propósito específico es la parte más valiosa. Vamos a, a investigar, vamos a, a ver un poquito las páginas de este repositorio de recursos abiertos para que ustedes tengan una idea a qué se refiere con la curación. El proceso de curación, en este sentido, vamos a mostrar en dónde voy a poder encontrar recursos educativos ya de calidad, porque ya hubo una, un proceso previo de revisión y de selección de los contenidos de calidad. Entonces, la página que les muestro en este momento, vamos a irnos al origen, es el Ceibal Edu, que es, que es un, una página de reas de recursos operativos abiertos y este es un repositorio en donde los REA que, ten, que tenemos aquí ya tienen un proceso de curación, quiere decir que ya fueron revisados antes de ser publicados en ese sentido. Y veamos, pensemos que queremos buscar un... Tengo yo una clase, ahorita con el tema también de esta fortaleza de la pandemia, hay mucha crisis emocional en nuestros alumnos o nosotros como docentes. Entonces quiero, tal vez, meter una actividad en mi clase donde veamos ese tema, pero no soy experto, pero bueno, quiero buscar algo que yo sepa que, que sirve para ello. Pues busco acá aspectos socioemocional, me voy a ver qué hay en el tema de educación socioemocional y todos estos ya son materiales educativos que hablan del tema. Ya depende de mí el poder seleccionar. Vamos a hablar de esto. Todos somos inteligentes. Tal vez hay una falta de autoestima con mis alumnos y este recurso me va a permitir hacer una actividad en mi clase. Aquí, en los repositorios normalmente vienen una síntesis del de objetivo, la licencia, con la cual el autor o los autores lo ponen a disposición. Y también dicen en la metodología o la tecnología con la que lo utilizaron. En este caso, este recurso se hizo con esta herramienta Excel Learning. Y, pues bueno, nos da también una relación sobre etiquetas, ¿no? palabras clave que me ayudan a buscar también recursos. Y lo más importante es esto, este descargos. Aquí no es paga para ver. Aquí hago clic y descargo el recurso con la tecnología o el formato con el cual fue desarrollado. No lo voy a hacer ahorita para no meternos en el tema de, de, de la parte tecnológica, pero sí podemos, eh, en este caso, en este repositorio, nos, nos permiten ver. Aquí yo puedo ver, antes de descargar, tal vez no quiero estar descargando, pero quiero ver, oye, está padre, me va a servir... Y aquí yo como docente voy haciéndole clic, voy viendo, sabes que ya, ya sé cómo voy a meter este REA en mi actividad. Y entonces ya paso al proceso de descargarlo y ya pues conocerlo y luego ya integrarlo al grupo. Entonces esta es la gran utilidad que tenemos al manejar recursos educativos abiertos y que haya este proceso de curaduría para nosotros no perder tiempo en decir, mmm, esta chafa, este le falta esto. No, ya a través de de este proyecto, de ese repositorio de Ceibal, ya tenemos una referente confiable para poder buscar, este, al menos de los temas que ellos tienen ya en conocimiento, que son los que estamos presentando, y ustedes van a poder también explorar eh, más adelante. En otro repositorio, en este caso es un repositorio del grupo del, del Banco Mundial, en inglés, pero como les mencionaba, en ocasiones hay recursos y materiales tan valiosos, pero están en otro idioma, y ese puede ser una fuente de inspiración, probablemente yo encuentre el libro que resuelve muchos de los temas que voy a cubrir o que van a cubrir mis alumnos en, en, no sé, en mi clase de en un semestre más, y Resulta que en inglés, ah, vos, pues, me pongo un proyecto con otros alumnos, los traducimos, creamos nuestro libro en español y, ¿sabes qué? Buscamos el repositorio para que pueda estar accesible a, a más gente. Entonces, lo que les quiero mencionar es que cuando hablamos de repositorios, son los lugares en donde vamos a tener ya un proceso de de curaduría de los recursos que están en ese lugar. Entonces, también es algo importante que sepan, para que cuando les toque ya explorar y vivir un poco más este mundo de, de los recursos abiertos, sepan pues dónde buscar y también averiguar si es un repositorio que ya tiene este proceso o en ocasiones también me ha tocado ver repositorios que tienen pues información, pero no tienen proceso de curaduría. Entonces, por ello... Este Vamos a hacer. Muy bien, pues vamos a hacer nada más un breve eh, cierre para ir platicando los dos últimos temas. La reutilización en abierto es lo que ya les, les comentaba, que es este voy a crear algo nuevo de algo que ya existe y vamos a ver nada más rápidamente un ejemplo de la pedagogía en abierto. Todas estas diapositivas ustedes las van a tener eh, accesibles directamente eh, con la presentación. Y nada más nos va a tomar dos minutos el poder mostrarles que esto que les platico es real y está eh, abierto y accesible para todos. Este es eh, ReveenLiftGuides.com, eh, es una guía de recursos abiertos, viene siendo de, de origen español y muchos de esta información ya son, son, por ejemplo, esto, está aquí. Esta infografía es un, una infografía hecha por alguien más y se incorpora acá en esta página. Esa es una parte de la reutilización. Vamos a ver, este es otro ejemplo de otro libro en abierto, Open Faculty Patchbook. Lo mismo, usaron también Pressbook. Se puede ver el libro, el contenido. Y desde aquí lo puedo utilizar, no necesito descargarlo. Entonces, estas son las nuevas modalidades que tenemos. El OE Awards Excellence, este es un premio que ganó como, como proyecto de tecnología en abierto, que es unos retos, una serie de retos basados en el modelo de educación abierta. Y bueno, sería la invitación que los exploren y poco a poco ver que, que todo, todo es, está accesible a nuestro alcance. Lo importante es la parte creativa de ubicar la problemática e inspirarnos con estos ejemplos de cómo pudiera ser una posible solución. Esta finalmente resumo y quiero cerrar esta parte de identificar la problemática y una solución a través de los ODS y a través de los recursos abiertos con esta página que es el el Open Education eh, Resources de África. Esta es una página, está en inglés. Yo no sabía, pero ya es en inglés. Y a partir de esta página yo encontré que tiene una estructura donde tú, a través de la página, están ellos utilizando recoligas para otros recursos. Y aquí no lo veo, porque está aquí. Okay. Y a través de ir... Conociendo qué son los recursos abiertos, te dan acceso a un libro, te dan acceso a unas páginas, te dan acceso a varias, a varias información de diferentes niveles. Aquí hay una actividad de autoreflexión. Entonces, en realidad, la parte creativa nos corresponde a nosotros de buscar la solución. ¿Dónde vamos a encontrar lo que necesitamos? Esa es la idea de, de buscar estos temas el saber que en algún lugar es probable que ya haya una solución muy similar a la que ocupamos. La cuestión es buscar dónde están los repositorios buscar dónde, dónde identificar un material educativo pertinente para nosotros. Y, y si con eso pues, estaría terminando mis mi temas. Y bueno, agradeciéndoles la atención y pues dejando la, la semillita. Que es pues, lo que vamos a, a hacer a continuación. Es la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer esto en, en nuestra comunidad de Muchas gracias y adelante, Daniel. Excelente. Muchas gracias, Maracelta. Ya tú sabes que me ha hecho recordar eh, una serie mexicana antigua donde había un personaje que gritaba, que decía algo como: Queremos rock. Y yo quería cambiarle a la palabra a rock porque queremos práctica. Entonces, ya tenemos aproximadamente una hora con diez minutos escuchando un montón de teoría, que es una teoría buenísima, porque sobre la base de esta teoría nosotros vamos a construir en la práctica. Entonces, yo voy a, mientras voy cuadrando mi, mi, mi presentación, yo quiero compartir, no sé si se escuchará la música, eh, voy a compartir una canción de, de Journey, que es una canción de mi época, Ojalá, espero que por favor se escuche. Este, la canción, vamos a ver si, si se escucha un segundo, por favor. Vamos a ver si se puede escuchar. Y mientras yo voy cuadrando mi, este, mi, mi diapositiva, entonces vamos a ver si, si se puede escuchar. Se escucha. sí. Y ahora yo voy cuadrando mi diapositiva para todos aquellos que les eh, gusta este tema de eh, poner las cosas en práctica. ¿no? Entonces, primero, vamos a, a, a poner en práctica lo que estamos viendo. ¿no? Primero, Hemos hablado de eh, las famosas licencias de Creative Commons. ¿no? Las licencias de Creative Commons son clave porque gracias a eso nosotros continuamos teniendo nuestros derechos como creadores de contenido. Eso es algo clave que hay que entender. ¿no? Uno diría, oye, pero yo voy a crear de repente un libro, voy a crear un, una dinámica, una clase, y la gente se va a llevar mi contenido. No se la va a llevar, lo que va a hacer es esparcirla. Pero nosotros seguimos siendo propietarios Gracias a estas licencias de atribución de las licencias de Creative Commons. Otro punto importante que hay que mencionar tiene que ver con esto que tú has comentado, estimado, Marijana, que tiene que ver con el tema de las ODS. Es decir, estamos, tenemos que alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible porque la universidad no puede estar de espalda a las cosas que ocurren en la realidad. Nosotros, nosotros no podemos ser una torre de cristal, en donde estamos de repente eh, ajenos a las cosas que están ocurriendo a nuestro costado. Entonces tenemos que mirar lo que está ocurriendo a nuestro costado, conectarlo con la realidad. Y ahí está el desafío de los, de los profesores eh, de diseñar eh, experiencias conectadas con la realidad. ¿Y ¿Qué mejor que alinearlo a los objetivos de desarrollo sostenible? Y lo último, con esto ya me voy despidiendo de Johnny, y no dejes de crear en ti, que se llama la canción, y lo último es eso que tú has dicho, y acá comparto en pantalla, que es, eh, ¿cómo podemos nosotros, desde el movimiento educativo abierto, cómo podemos nosotros diseñar, eh, cómo podemos diseñar, ya sea, eh, o, o crear, perdón, recursos educativos abiertos, o de repente crear repositorios de recursos educativos, cómo podemos lograr, este, eh, no solamente quedarnos en Crear recursos educativos abiertos, no de repente ir por diferentes opciones, ¿no? Que pueden ser curar contenidos, ya me voy despidiendo de la música, vamos a darle toda la música, y ahora sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear contenidos, o cómo podemos hacer curaduría, o cómo podemos compartir de repente experiencias eh, que, que, que hemos desarrollado a lo largo de nuestra, de, de nuestra pedagogía, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es clave que sería bueno eh, tener presente, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos rápidamente con nuestra presentación, un segundo, por favor, un segundito que um, voy a, en estos momentos voy a compartir, voy a compartir nuestra presentación, y, eh, a ver, un segundo, por favor, ustedes me dicen si se ve, un un segundo, a ver, vamos a compartir rápidamente, compartir presentación, compartir pantalla. Acá está nuestra pantalla, Google Chrome, presentación. Ok, ahora sí, ya está. Entonces yo quería un poco mencionar esto, esto que me parece que es clave. A la hora que nosotros nos lancemos a diseñar nuestras soluciones, siempre eh, a la hora de diseñar nos van a decir, oye Daniel, ¿pero qué tenemos que hacer? Y entonces quiero que piensen por favor y tengan claro esto que voy a eh, enfatizar, nosotros como educadores podemos crear recursos educativos abiertos. ¿Qué es un recurso educativo abierto? Puede ser desde una clase, desde una presentación, desde un libro, desde un ensayo, desde un material que nos aporte al aprendizaje, um, hasta un software. ¿no? Entonces, ese es un recurso educativo abierto. Ahora... También podemos, como ya ha dicho María Angélica, agrupar esos recursos y convertirlos en un repositorio o hacer una curación de otros materiales que nosotros estamos, eh, que estamos viendo, ¿no? Y la tercera tiene que ver con reutilizar, adaptar, ¿no? Es decir, de repente hay materiales que están en otro idioma que yo los podría traducir para poder enriquecer un, un, una clase que yo estoy desarrollando. Estoy pensando, por ejemplo, el día de ayer yo le... Comentaba a mi hija que está estudiando traducción y decía, mira, en YouTube hay un montón de material de buenísima calidad que, que está en inglés. Entonces, qué maravilla sería si esto pudiera convertirse en un material con subtítulos en español para poder integrarlos a nuestras clases. ¿no? Está el tema de la pedagogía abierta, es decir, de repente yo quiero hacer clases utilizando el método socrático, o hacer clases utilizando de repente varios profesores, no solamente un profesor, sino una ruta donde la gente va pasando por estaciones ahí está el tema de la pedagogía abierta, no está la colaboración abierta, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, leer, no es otra cosa que colaboración abierta, empezamos a ponernos en contacto con esta famosa ODS, que es la ODS 17, nos ponemos en contacto con México, nos ponemos en contacto con Colombia, nos ponemos en contacto con Chile, empezamos a crear redes de colaboración para diseminar estas ideas del movimiento educativo abierto. Y lo última que es la investigación abierta, ¿no? que es, eh, yo como investigador, de repente, puedo compartir eh, mi información. Como dicho sea de paso, ayer lo mencionaba la doctora Marisol Ramírez en la conferencia magistral que dio, cuando hablaba de redes de investigación a las que nosotros nos podemos eh, a, este, a, afiliar para poder empezar a trabajar con datos que, que nos puedan servir a nosotros para escribir desarrollar conocimiento. ¿no? Entonces, dicho esto, ahora sí vamos rápidamente a ponernos con manos a... La Voy a rápidito. Esta parte tiene tres tiempos. La primera es hacerlo en menos de 15 minutos. Voy a programar acá mi tiempo y comenzamos con las instrucciones. Ustedes van a hacer a lo largo de 50 minutos. Yo necesito que ustedes identifiquen un problema. Que, esté, que se dé en YouTube, tu comunidad. Tú hace un momento mencionadas, es María Angélica. Que hay una serie de problemas que nosotros en América Latina estamos eh, padeciendo. Tenemos el problema, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana. Hoy día eh, la gente ya no quiere salir de su casa porque tiene miedo de que de repente te puedan asaltar o puedan entrar a su casa. Hay un problema ahí que no está resuelto. Hay un problema vinculado a la educación de calidad. Hay un problema vinculado, por ejemplo, al tema de las instituciones. La gente ya no cree en las instituciones. Ahorita estamos atravesando en el Perú, por lo menos, una situación de descrédito de, lo, de los poderes ejecutivos, legislativos, hay cada vez una mayor, eh, un mayor escepticismo con respecto a las instituciones, ¿no? Y bueno, podríamos seguir hablando de diferentes problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar un problema en nuestra comunidad que podamos conectarlo con una de las 17 concretas. Por ejemplo, supongamos que yo identifico que en mi comunidad no hay una educación de calidad, y que de repente en un área específica, por ejemplo, el dominio del inglés, que dicho sea paso, identificamos que buena parte de la literatura y de la información de mayor calidad está en inglés, no llega a nuestros estudiantes porque no manejan este idioma. Bueno, ahí yo tengo un problema, y como educador yo podría construir, alinear este problema a una de las 17 ODS. ¿Cuál sería la ODS? Educación de calidad. Entonces, ahí yo puedo conectar mi problema, con la, eh, la OES número 4. ¿no? Entonces, primero, número uno, piensen en un problema que sea un problema de la comunidad. Nosotros o sea, Tenemos que tratar de resolver los problemas que nos afectan a nosotros como comunidad, y luego, de esa, fo de esa forma vamos a tener un impacto mayor. Segundo, en la solución, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Cómo, cómo logro este, darle vuelta a este problema? ¿no? La tercera, que es básicamente, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? Y sobre todo, ¿cuáles son mis aliados? Y la cuarta es, una vez que ya he resuelto este, digamos, este, esta ideación, esta idea, lo voy a exponer a mis colegas. ¿no? Entonces, esas son las instrucciones. Las instrucciones son cuatro. que Identifica un problema, piensa en una solución, desarrolla tu solución y luego lo expones. ¿okay? Entonces vamos con la siguiente, eh, la siguiente instrucción. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya, Daniel, ya me quedó clarísimo. Este, nos vamos a mandar a grupos y nosotros vamos a ser cinco profesores y tenemos pensar en un problema una solución y cómo lo vamos a hacer entonces cómo lo vamos a concretar bueno yo les voy a dar una llave les voy a dar una llave para que ustedes entren a un drive a un google drive que, eh, que es de google y entonces ustedes van a encontrar eh, unos PowerPoints que dice grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 grupo 5 grupo 6 grupo 7 grupo 8 así entonces ¿Cuál es el, el PPT al que yo voy a entrar a trabajar? Dependiendo del grupo que yo sea. Por ejemplo, si a mí me asignan grupo número uno, supongamos que yo, María Angélica y Elisa somos grupo número uno, entonces con la, con la llave que les voy a dar ahorita, ustedes lo que van a hacer es con esa llave, que no es otra cosa que un link del Google Drive, Van a entrar a esta carpeta, van a ver 8 PPTs, y ustedes van a irse al PPT que dice Grupo 1. ¿Por qué es Grupo 1? Porque yo formo parte del Grupo 1. Y lo mismo era el Grupo 2 y el Grupo 3, respectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Yo les voy a dar una llave, y ustedes con esa llave van a entrar a esta carpeta, y van a elegir el PPT de acuerdo al grupo que, que les ha tocado, y ahí van a desarrollar su eh, solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En otras palabras, la, la famosa palabra del entregable. ¿Cuál es el entregable? Es una matriz como la que están viendo en pantalla. O sea, Lo que ustedes tienen que hacer, su entregable, es llenar esta matriz. Y esta matriz básicamente se compone de ocho casilleros. Entonces, voy a ponerles un ejemplo de lo que hizo un, le hicieron unos profesores en nuestro anterior bootcamp. Unos profesores dijeron, a ver, pensemos en un problema. ¿Qué problema podemos... Eh, resolver que esté cercana a nuestra comunidad. Ellos dijeron, bueno, creo que no hay una plataforma de recursos educativos abiertos para personas con discapacidad. Entonces, de repente, en nuestra comunidad, hay gente que tiene discapacidad auditiva, y de repente estas personas no pueden aprovechar los recursos educativos abiertos porque no se ha construido una plataforma especialmente para ellos. Muy bien. eso es un problema? Es un problema, definitivamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Crear un portal con recursos abiertos para la comunidad de personas que tienen discapacidad auditiva. Ya tenemos la solución. ¿Cuál es la ODS? ¿Cuál es la, ODS? la ODS es, en este caso, salud y bienestar, la, que es la número tres, educación de calidad, que es la número cuatro, y la número diez, que es reducción de la desigualdad. Daniel, Daniel, Daniel, espérate un ratito. ¿Puedo poner más de una ODS? ¿Puedes poner más de una ODS? Perfecto. Entonces, ya lo tengo claro. Problema, Solución y ODS, pero abajo dice categoría. ¿A qué te refieres con categoría? Y acá regreso a lo que hace un momento estaba mencionando. Cuando hablamos de categoría, acuérdense que nosotros podemos eh, hablar de la creación de un REA, es decir, de un recurso educativo abierto, o podríamos hablar de una categoría que puede ser un repositorio. Yo voy a crear un repositorio, ¿no? Eh, o podría ser de repente... La, la posibilidad, con el repositorio yo puedo hacer curación. De repente yo no los voy a crear, pero yo los voy a agrupar. Los voy a agrupar, los voy a seleccionar. Sobre todo lo que voy a hacer es, voy a hacer control de calidad. Es decir, de repente yo no voy a crear los, los recursos, pero mi trabajo va a ser identificar los mejores recursos que otras personas han creado, organizarlos, etiquetarlos y agruparlos para que, las otras, para que alguien pueda darle provecho a, este, a esta plataforma. ¿No? O podría ser también otra categoría que es la categoría de colaboración abierta. Oye, mira, Daniel, yo tengo contactos con varios profesores, de repente tengo mi estimado amigo de, de la Universidad de Quito, o tengo la persona de la Universidad de Cajamarca, podríamos hacer un equipo y podríamos trabajarlo con varios profesores, hacemos colaboración abierta. Entonces, ahí tenemos, cuando hablamos de categorías, tenemos estas categorías que mencionó María Angélica, que es la de las categorías de recursos educativos abiertos, repositorio, pedagogía abierta, eh, la, la otra que era eh, el tema de eh, remezclar, no que por, por ejemplo podemos remezclar cosas o podemos traducir cosas, hay varias categorías que ustedes van a encontrar en el PPT, en el PPT en el que van a trabajar está todo el material que nosotros hemos estado hablando y entonces si ustedes no se acuerdan de la ODS, oye, yo no me acuerdo de la ODS, no te preocupes, en el PPT que yo te voy a dar la llave, ahí está un slide sobre lo de ese, no me acuerdo la categoría, en el PPT que te voy a dar, ahí está, cuál es la categoría. Entonces ya me quedan nada menos que pocos minutos, ahí tenemos que escribir cómo lo vamos a hacer, cuáles son nuestros aliados, para quién va dirigido y dónde lo vas a hacer. Y al último, eso debe ser lo último, el nombre. En este caso el nombre fue Halkunchik, que fue el proyecto de una plataforma de educativa para personas con discapacidad. Entonces, ella es una profesora de eh, comunicación intercultural y ella encontró que hay un problema en una comunidad achánica, que esta comunidad achánica estaba sintiendo que, que sus conocimientos, los, los conocimientos de una figura del pueblo, que es el Sheripiari, estaban se estaban perdiendo. Entonces, el, el, digamos, los conocimientos ancestrales Estaban perdiendo y entonces seguimos en abierto, ¿no? Y hay una serie de conocimientos del Cerepiari vinculados a eh, tratamiento de enfermedades, vinculados a una serie de, eh, de temas que van, van con la comunidad, que son conocimientos de la comunidad que tiene muchos años. Y entonces, ¿por qué no eh, organizarlos? ¿Por qué no redactarlos? ¿Por qué no compartirlos con la comunidad eh, a través de un producto abierto, no? Entonces, ¿cuál fue la OBS? Educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles, ¿Cuál fue la categoría? En este caso, un REA, este es un recuerdo. La en. Le digo a mis estudiantes, vamos a escribir un libro en conjunto. Y entonces el libro va a ser eh, escrito por todos, ¿no? Y bueno, y luego, ¿cómo lo vas a hacer? Los aliados, ¿a quién va dirigido y dónde lo vas a hacer? Eso ya es fácil de identificar. Y al final, el nombre del proyecto. Entonces, esos son los ejemplos. Y ahora sí, voy a pasar rápidamente a la última parte que ya es darles la llave. Entonces, cuando ustedes eh, los mande a grupos, ustedes van a encontrar este PPT como lo que están viendo en pantalla. Y la parte más difícil es la parte de elegir qué idea se trabaja. Supongamos que yo entro con María Angélica, con Elisa, y entonces cada uno tiene una idea y entonces queremos que nuestra idea sea la idea que se trabaje. Daniel, ¿qué idea elegimos? Acá, lo que ustedes van a hacer van a encontrar algunas estrellitas, esas estrellitas las pueden mover y ustedes van a votar por cuál es el trabajo que ustedes consideran que es el que tiene mayor potencialidad o el que es más fácil de llevar a cabo o el que es más viable, el que es más realista, ¿no? Entonces, se van a listar las ideas de todo el equipo, pero eh, ustedes van a votar, obviamente no van a votar por el suyo, van a votar por el de algún compañero que ustedes consideren que es el más viable, que tiene más posibilidades. Y esta votación la van a hacer todos de tal forma que, rápidamente vamos a poder gestionar cuál es el proyecto que vamos a trabajar. No se pueden trabajar cinco proyectos, se tiene que elegir uno. Y la elección tiene que ser rápida, porque si no nos ponemos las pilas acá, nos quedamos hablando cinco años cuál es la mejor idea y al final no hacemos nada. Entonces, la idea es que entramos a grupo, listamos nuestros problemas, gestionamos cuál es la idea más potente y, y todos nos sumamos, nos sumamos a esa idea y la trabajamos. ¿okay? Y bueno, acá está la matriz de ideación que ya les expliqué. Y eso sería todo. Entonces vamos rápidamente. Ahora sí, voy a dejar de compartir. Voy a darles la llave. Un segundo, por favor, voy a darles la llave. Y con esta llave ustedes van a entrar al Drive y van a trabajar en equipo. Entonces vamos rápidamente a darles la llave. Ahorita los voy a mandar a grupos. Un segundo, por favor. Vamos a mandarlos a grupos. Pero primero vamos a darles la llave a todos ustedes. Entonces vamos aquí rápidamente a darles la llave. Okay, comentarles ya, también, Daniel, que, que vamos a, a, a entrar a sus grupos para aclarar dudas y sentirse apoyados, ¿no? No los vamos a dejar solos. Así es, así es. Entonces ya copiamos el enlace y acá está, ya está copiado el enlace, listo. Así que vamos rápidamente a el chat. Entonces, acá en el chat les voy a poner la llave. Todavía no entren, por favor. Todavía no entren a esa, a, esa, a esa carpeta. Todavía no entren. Pero ahí en el chat les he puesto la llave con la que ustedes van a entrar a los PPTs. Entonces, eh, todavía no entren porque todavía no hemos formado grupos. Yo voy a formar grupos ahorita. Voy a formar cinco grupos de cinco. Entonces, cuando los mande a grupos, ustedes van a entrar. Ahí sí le van a dar clic al enlace. Y van a entrar al grupo que les toca. Daniel. Me tocó el grupo 1, ¿cuál es el PPD que tengo que utilizar? El que es el grupo 2, me tocó el grupo 2, ¿a qué PPD tenemos que entrar? Al grupo 2, ¿ok? Y ahí abren sus micrófonos y empiezan a trabajar sobre todo, primero listando los problemas, luego votando por cuál es el problema más importante y luego eh, desarrollando ya la solución. Nosotros tenemos acá varias personas que nos van a apoyar, por aquí veo a Patricia Ugaz, también veo a Mónica, que forma parte del laboratorio, así que nosotros vamos a ir moviéndonos y vamos a ir ayudándolos a gestionar. Está Mónica Tapia, está Patricio Gas, está María Angélica, está Elisa y su servidor. Así que nosotros vamos a ir metiéndonos a cada una de las salas y los vamos a ir ayudando para hacer esto más rápido. Entonces vamos rápidamente a grupos. Voy a eh, añadir cinco grupos y ahora sí vamos a eh, entrar rápidamente a, a grupo. Vamos a ver si podemos asignar. Ya creamos las cinco salas. Y eh, vamos a, a ver si cómo eso ya se crean los cinco grupos. Entonces, vamos a poner rápidamente a, a Beatriz, vamos a ponerle al grupo 1, Vladimir, grupo 1, eh, Patricia se va también al grupo 1, ya viene rapidito, vamos a poner a Elmer, grupo 1, yo creo que ahí tenemos cinco, vamos con Flor al grupo 2, eh, Mónica se va al grupo 2, Estefanía al grupo 2, eh, Gisela al grupo 2. Y Carlos también al grupo 2 Muy bien, creo que ahora sí ya estamos todos conectados, así que vamos a pasar a la última fase, la última fase que es la fase de presentación. Así que yo le pido al grupo número uno, el grupo número uno, de hecho se da paso, está compuesto por Beatriz Díaz y Elmer Capcha que eh, nos hagan la presentación. Yo los voy a ayudar con la, con la proyección. Así que eh, vamos a poner acá la presentación y me, eh, grupo número uno, Beatriz y Elmer me avisan si se está viendo su presentación y cuando quieran pueden comenzar con la presentación de su matriz de ideación. Grupo sí, número sí, uno... Se ve la presentación. Adelante, por sí. favor, los escuchamos. Bien, buenos días. Les saluda Beatriz y el fino, Y bueno, ese trabajo lo hemos hecho en el Cápcha y Patricia. Um, nosotros, eh, bueno, yo soy docente generalmente de educación. Por, lo mismo, por eso fue un poco la idea por ese lado. En base a mi experiencia, siempre estamos viviendo en este momento un gran problema que es la corrupción. Y esto nace desde, digamos, desde, desde las aulas, ¿no? Desde, desde el tratamiento. Entonces, un poco tomando ese problema y también que lo vemos veces en aula, como eh, bueno, los alumnos muchas veces mienten, copian, ¿no? O, o se favorecen fácilmente de trabajo de los compañeros, y sobre todo eso se ha vivido en lo que es la educación virtual. Entonces, teniendo en cuenta un poco este aspecto, es que hemos elegido el trabajo, este proyecto, hemos dado a Masua es decir, no robes, no robes mi trabajo, no, no copies, no, no te favorezcas de algo que no te, no te corresponde. La idea es, digamos, eh, a Amazúa es un portal educativo para fortalecer los principios éticos de los futuros profesionales. El problema que, que se busca solucionar es la falta de, de, de incorporar los principios de la ética profesional de manera transversal durante los estudios de educación superior, ¿no? no solamente en, todo, en todos los niveles de educación superior, como les dije, eh, la falta de ética profesional cuando yo hago un trabajo, cuando estoy o cuando estoy exponiendo y, y no he estudiado y digo se me ha mal logrado la internet, o, como vuelvo a repetir, cuando me beneficio del trabajo que yo realmente lo he hecho y mis compañeros me apoyan, ¿no? Porque son mis amigos. un poco eso, eso, eso, eso, eso esto, esto, esto, esto siempre lo he visto y prácticamente ahí nace, pues, ¿no? Vemos que muchas veces hasta en la actualidad esto lleva a lo que vemos actualmente hasta un presidente que copia copia su tesis, ¿no? Entonces, me parece que nace no, eso genera muchas cosas. Es la madre, es la madre del correo, ¿no? que, que te puede generar muchos problemas eh, digamos, en la persona, porque luego yo voy a trabajar a una empresa, copio el proyecto de otros, ¿no? asumo un cargo, le engaño al jefe y cosas La solución que, estamos, que nosotros proponemos es trabajar como comunidad educativa de manera colaborativa y articulada, pero valores a través del desarrollo de recursos de acceso abierto. ¿no? Con una comunidad educativa donde involucramos no solamente a los alumnos, sino también otros aliados estratégicos que ya lo voy, ya, ya lo voy a mencionar. Eh, las ODS a las que nosotros estamos, digamos, contribuimos al desarrollo de objetivos de desarrollo sostenible es el eh, número 3, salud y bienestar, porque la persona se tiene que sentir bien, ¿no? Como ser humano, de estar haciendo las cosas bien, ¿no? Porque yo pienso que un alumno que no aprende, no y engaña también no se siente bien. ¿No? De repente, en ese momento, porque pero, pero en el fondo, sabes de que tú no estás haciendo lo correcto. Educación de calidad basada en valores, no porque no solamente los conocimientos son importantes, sino también cómo yo aplico esos conocimientos, cómo respeto ¿no? cómo respeto a todos los seres humanos con los cuales yo estoy en contacto permanentemente. paz y justicia, ¿no? porque eso también puede generar mucha, digamos, al sentirte engañado o al sentir que alguien se copia algo tuyo y no, no, no, tú no, y tú no, eres autorizado, entonces también te puede generar puede generar digamos emociones negativas, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, lo lo no, cómo lo vas A hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La no, no, no, no, no, no, no, cambiado no, la no, no, no, no, no, de repente los ambientes, las estructuras no han cambiado. Entonces, enseñarlo a través, por ejemplo, de, de actividades extraculturales que le gustan actualmente a los jóvenes, que son totalmente tecnológicos, ¿no? como teatro, deporte, concursos de música, danza. Eh, no enseñarlo de la manera en un salón donde ¿no? te van a hablar de valores, principios, y, y te van a hacer un ejercicio, no, sino a través de actividades prácticas, concretas, en el que, en el que se desarrollen valores. ¿no? Si hago, por ejemplo, un grupo de digamos un concurso no o, o un organismo una obra teatral entre con los alumnos entonces ahí uno de mis objetivos sería pues enseñar valores como la disciplina como el respeto no entonces cosas así que los alumnos se sientan porque los alumnos actualmente son muy dinámicos no no son no son no son son más más más activos y concursos también y también a través de un portal para el registro de actividades, recursos educativos, ¿no? duraduría y nuevos. Es decir, definitivamente tiene que ver la tecnología acá, porque los alumnos van a estar conectados. Aliados estratégicos: Ministerio de Cultura, con el cual podemos coordinar diversos tipos de eventos, Ministerio de Educación, ¿no?, también para las, las actividades deportivas, empresas, para poder, digamos, si desarrollamos concursos, podemos obtener de repente hasta de alguna manera premios, ¿no? instituciones educativas, todas las instituciones que, que quieran incorporarse, ¿no? de, de, de profesionales en general, que quieran, hay mucha gente que es muy voluntaria y que gusta apoyar y ayudar, entonces por eso hay que también profesionales en general. Aquí está dirigido a estudiantes del nivel superior, eso se entiende a los institutos y de universidades de Lima. ¿Dónde lo vamos a desarrollar? En las asociaciones de superior, no Estamos en, todo, en todas las universidades, todas las instituciones de, de tecnológicas. Perfecto, perfecto. Excelente, Beatriz. Buenísimo. Entonces, ya tenemos la primera presentación de Beatriz. Excelente trabajo el de Beatriz Díaz y su equipo. Vamos con el equipo número dos. El equipo número dos, vamos a compartir rápidamente pantalla del equipo número dos. Acuérdense, por favor, que tienen que hacerlo en un minuto. El reto es hacerlo en un minuto, eh, porque el tiempo ya nos gana. Así que vamos a ver si el equipo número dos nos, nos este, comparte su... Un segundo, por favor. Vamos a ponerle el, el, el equipo número dos rapidito. Creo que ya no nos alcanza el tiempo, pero vamos a, vamos a rápidamente proyectar la presentación del equipo número 2 Un segundo, por favor. Equipo número dos. Equipo número dos está por acá. Ya está. Equipo número dos. Acá vamos a poner su presentación. Y presentación. está. Aquí está. Aquí está. Listo, entonces, equipo número dos, adelante, por favor, tienen un minuto para hacerlo, ahora sí tenemos que ir un poquito rápido porque estamos ya en la última parte. Adelante, equipo número dos. Bueno, muy buenas tardes ya con todos. En nuestro proyecto se llama eh, PEMI, es un portal o un portafolio de estrategias motivacionales innovadoras, esto para enfrentar el problema de que muchas veces los alumnos no participan activamente, ya sea por problemas de conectividad o por falta de estrategias motivacionales de parte del docente, o por falta de interés, o que no desarrollan los hábitos adecuados, como ya lo mencionaba la colega anterior, ¿no? o a sea, veces no tienen los hábitos adecuados desarrollados. Entonces, para eso nosotros planteamos este, emplear esas estrategias motivacionales, como el DUA, como el Storyline, el Storytelling, la gamificación, la práctica de debates, desarrollo de proyectos sociales, todo esto dentro de nuestras prácticas docentes. ¿no? Esto está relacionado con el ODS 4, que es educación de calidad, y el ODS 10, que es reducción de las desigualdades. ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un portafolio dig digital en línea, abierto a todos los docentes, donde vamos a poder compartir todas estas estrategias ¿no? y poder también eh, tener la apertura para que otros docentes compartan también sus practice, no compartan sus estrategias. Eh, nuestros aliados serían justamente las redes de docentes, tanto de, de EBR, ¿no? de Educación Básica Regular, como las escuelas de pedagogía y todos aquellos docentes innovadores en su práctica. ¿no? A quienes está dirigido justamente pues, a los docentes, tanto de Educación Superior, todos los docentes en realidad. Y bueno, cómo lo vamos a hacer tanto en la universidad como en el colegio, que es mi caso, que yo soy docente de EBR. Y finalmente quería añadir como parte de grupo este, que la idea es que este proyecto se, se, se vaya iniciando poco a poco este, este portafolio digital y vamos a crear eh, ya hemos compartido los correos, los contactos vamos a crear un, un, un, link, un, un enlace link que a través de una herramienta que es el Canvas vamos a empezar a crear um, este portafolio digital y vamos a ir los miembros del grupo vamos a ir editando y vamos a ir añadiendo contenido para, de estas estrategias metodológicas de aprendizaje eh, eh, que debemos utilizar los docentes. ¿no? Esa es la idea, que lo podamos concretar este proyecto poco a poco. Gracias. Excelente, excelente. Buenísimo el trabajo de Gisela y de Flor, que de hecho nos están hablando sobre la posibilidad de compartir estrategias pedagógicas como la gamificación, como... La, el, el debate, como el storyline, el storytelling, ¿no? Buenísimo, porque muchas veces, a veces, los profesores necesitamos eh, pues este desarrollar nuestras clases de una manera nueva, ¿no? Entonces, vamos ahora sí rápidamente con el grupo número tres. El grupo número tres, los escuchamos, por favor, grupo número tres. nos faltan dos grupos y cerramos nuestra, eh, nuestro taller. Grupo número tres, adelante. Todos aprendemos de todos aquí. Y estas eh, ideas que están saliendo están bastante buenas. Vamos con el grupo número tres. Hola, sí, eh, me ayuda a empezar con la pantalla. Eh, con la ¿Esa es la, la pantalla, pantalla? es la pantalla correcta? Estoy, estoy este, presentando la pantalla correcta. Un segundo, por favor. ¿Esta es la presentación del grupo 3? No, no se ve la presentación. Ah, no, no, no estoy compartiendo. Ahora, ahora, ahora bueno, me dicen si esta es, por favor, esta, esta es la presentación, estoy compartiendo. No, no se compartiendo. ve. No Daniel, no, no estoy compartiendo pantalla. Voy, voy, voy a compartir un segundo, por favor. Compartir pantalla. Grupo 3 Compartir. Ahora sí. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, en, en el grupo identificamos un problema que es sobre el desconocimiento de los docentes sobre la Ode, las ODS, eh, acotando el tema en, específicamente en ciudadanía y concientización ambiental. Eh, este problema se da en todos los niveles de, de docentes de educación. Y eh, bueno, la solución que nosotros eh, este, identificamos es poder hacer un repositorio digital, eh, entregar a los profesores un toolkit sobre por, eh, cuáles son las ODS, el eh, contenido bastante a la medida, y cómo ellos podían llevar a la práctica este, eh, estas ODS en, en el aula. Eh, identificamos que las ODS como eh, en cuál están impactando directamente es la ODS número 4, educación de calidad, y la ODS, la ODS número 10, reducción de las desigualdades. Eh, entre las categorías, la, la curación de contenido, reutilización seguramente eh, de a, algunos contenidos abiertos y la colaboración abierta. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, bueno, como ya lo mencionaba eh, buscando eh, contenido eh, que está a libre disposición y como aliados estratégicos estamos enfocando a docentes a nivel nacional como la, eh, el colegio el colegio de, de docentes eh, o si no estudiantes de los últimos años de educación que ellos pues es justamente es este un un grupo que está bastante interesado en, en la investigación y que seguramente van a poder aportar mucho al proyecto. Eh, ¿Para quién va, va a estar dirigido? A docentes de todos los niveles de educación y líderes educativos. Eh, ¿Y dónde lo vamos a hacer? Eh, eh, bueno, en las aulas donde nosotros estamos impartiendo. Excelente el trabajo del equipo de Erika Reyes, buenísimo trabajo. Vamos con el, el vamos con el grupo número 4. Vamos con el grupo número 4, un segundo por favor. Grupo número 4, grupo número 4, un segundito, vamos a proyectar acá el grupo número 4 y vamos a poner acá compartir pantalla y compartimos al grupo número 4. Presentación. Adelante, adelante, grupo que otro. A ver, ¿qué, se, ¿se escucha? ¿Aló, aló, aló? ¿Se me escucha? Grupo número cuatro está listo o pasamos al grupo número cinco. ¿Me avisan, por favor? Sí, eh, sí se escucha. Eh, ya. Adelante, bueno, Sandra, te escuchamos. Ya. El nombre del proyecto es Leer para Crear. Es una biblioteca digital de audiocuentos creativos para las escuelas de educación básica. El problema que buscamos solucionar es el déficit de compresión lectora de los estudiantes en la educación básica en Perú. Bueno, dentro de las soluciones está el diseñar cuentacuentos a través de podcast y esto permite sensibilizar a los estudiantes. Luego pretendemos empoderarles a los estudiantes a través con herramientas de creación de sus, de sus propios audiocuentos y luego el estudiante crea sus audiocuentas y pues los aloja dentro de Spotify. Dentro de las ODS que se, que se encuentra nuestro proyecto se encuentra la número 4 y la 10 que es la educación de calidad y la reducción de la desigualdad. Y bueno, creemos nosotras que nuestra categoría de proyecto está dentro de la curación abierta, la reutilización de REA y la pedagogía abierta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero debemos elaborar una eh, evaluación diagnóstica de los estudiantes, ¿no? Para ver en qué nivel de compresión lectora se encuentran ellos. Luego se elaboran estos cuentos para, a través de, de podcast, para... Es, con un, un lenguaje comprensible ¿no? y de acuerdo a, a las costumbres porque es importante en la contextualización ¿no? y esto va a buscar empoderar al estudiante ¿no? luego se va a brindar asesorías y medios audiovisuales a los estudiantes para el desarrollo de sus cuentos y el acompañamiento permanente ¿no? dentro del desarrollo de sus productos. Los aliados estratégicos es uno, las instituciones educativas, el entorno familiar porque eso también es importante y el ministerio de educación ¿Para quién va dirigido nuestro proyecto? Para estudiantes de educación básica en el Perú con dificultades en comprensión lectora. ¿Dónde lo vamos a realizar? En las instituciones educativas de Perú. Excelente, Muchas gracias. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Ese, ese, ese proyecto, buenísimo. El ejemplo, el proyecto que ha trabajado el, el grupo de Sandra el, el, los audiolibros. libros. Vamos con el número 5. Un segundo, por favor. El grupo número 5 ya lo tenemos por acá. Entonces vamos a compartir. Sí, sí Daniela. Un segundito que les voy a compartir acá en la pantalla. Grupo número 5 compartir y adelante por favor. Grupo número 5 Escuchamos. Bien, bien Daniel. Eh, nuestro grupo está conformado por eh, Judy García, David Burga y quien le habla Jimmy Riojas. Nuestro proyecto es aulas limpias y saludables. Queremos en nuestra institución educativa, en nuestro tem, nuestro eh, nuestro nombre del proyecto y, y ¿cuál es el problema? No queremos Solucionar, vemos que hay deficiencia de la eliminación de los residuos sólidos, ya sea de los papeles blancos, de los libros, cuadernos que dejan los estudiantes, las botellas, los alimentos, en una institución educativa. 5117 Jorge Portocarrero Rebasa, que está en Pachacute, en Ventanilla Callao. Eh, ¿Cómo vamos a solucionar? Eh, vamos a crear una plataforma, tal vez ya sea por el PATLE, tal vez. Y también, o por el Wix, ¿no? Por el WICS y para poder evidenciar todo nuestro proceso de todo el trabajo que vamos a realizar para sensibilizar a la comunidad educativa y también compartirlo con todas nuestras redes sociales. Eh, es una eh, categoría de educación de calidad porque hemos considerado los componentes de la, de la formación integral en el estudiante, ¿no? Cómo ingresa el estudiante, cómo se va. Eh, formando al estudiante en la parte ambiental, la parte administrativa, qué en no? la parte, el, el director, ¿no? de, de qué manera gestiona lo que es la parte del cuidado del medio ambiente, también en la parte del, del currículo, ¿no? del currículo, los maestros en el desempeño docente, los maestros pues este, eh, eh, emprenden temas referentes a lo que es al... A la contaminación, al cuidado del medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a elaborar un plan de trabajo, vamos a reutilizar los residuos sólidos que hay en la institución educativa, eh, campañas de capacitación y sensibilización a los estudiantes. Hemos formado ya nuestro grupo de WhatsApp, los tres responsables, ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp para estar interconectados y compartir tal vez en el Parle mm -hmm. nuestro trabajo, ¿no? nuestras evidencias, fotos y como habíamos visto también en el Wix. Eh, nuestros aliados, la Municipalidad de Ventanilla, la ONG, el Ministerio del Ambiente, el Minedo, UGEL, la DREC y los brigadistas ecológicos de la institución educativa que cumplen un rol fundamental. ¿Para quién va dirigido? Para la comunidad educativa, quienes son los actores educativos, los estudiantes, docentes, padres de familia. ¿Dónde lo vamos a realizar? En la institución educativa 5117 Jorge Portocarrero en el Callao, Ventanilla, Callao. Bueno, esperemos que... Eh, que sea un éxito ese proyecto y gracias eh, Daniel por, por las orientaciones a ustedes, ustedes, excelente ustedes proyecto, muy bien, tenemos a Flor que es la última intervención, le damos la palabra a Flor para ya cerrar nuestra en nuestro bootcamp, adelante Flor escuchamos llamamos a, a Flor Flores del, Flor. del equipo 2, Flor tiene segunda consulta algún comentario no, ninguno, disculpas, señor Marco. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Muy bien, entonces vamos a cerrar nuestra última parte con la parte más importante, esa es la parte más importante, que es la parte de metacognición. Entonces yo les pido a todos, por favor, que ustedes desde su celular, desde su tableta, desde su computadora, entren a la dirección que es menti.com, menti.com, y van a escribir el código que está en pantalla. El código, cuando ustedes ponen menti.com en su navegador, el código les va a aparecer que escriban un código. El código es 32 38 6809. Repito, ustedes van a entrar a la página de menti.com desde su celular, desde su computadora, desde donde estén conectados, y van a escribir el código 32 38 6809. ¿OK? Y ahí van a tener la posibilidad de escribir qué es lo que se llevan de esta de este taller de ideación, porque acuérdense que esta es la primera parte de un emprendimiento social. La primera parte es generar una idea. Ustedes ya tienen una idea. A partir de esta idea, lo que hay que hacer ahora ya es ir puliendo la idea, ir convirtiéndola en una realidad, ir incubando la idea y hacerla finalmente sostenible. Entonces, vamos a evaluar qué es lo que hemos aprendido en esta experiencia. En esta experiencia, además, se han creado cinco ideas, ideas muy interesantes, como la idea del grupo 1, Amasua, como la idea del grupo número 2, que se llamaba uh, PEM, como la idea del grupo número 3, que era eh, vinculada al tema de las ODS, eh, un toolkit que te ayuda a entender cómo conectar el aula a los ODS. La idea 4, que era eh, crear audiocuentos para estimular a los estudiantes a leer y a escuchar cuentos. La idea número 5, aulas limpias y saludables, que era el tema de los residuos sólidos. Entonces, vamos a pedirles que ustedes nos escriban qué se llevan de esta sesión, Ya o sea, son los dos últimos minutos, con esto nos vamos despidiendo, así que vamos a esperar si tenemos por ahí una eh, o más eh, reacciones en cuanto a qué se llevan de esta sesión. Vamos a poner un poquito la música que yo con la cual siempre cierro estos talleres, vamos a poner acá un poco de música de relajación, y, eh, y con esto ya nos vamos a ir a descansar, a, a almorzar, muchos de nosotros no hemos almorzado, pero nos estamos alimentando de lo más importante que es de ideas y conocimiento. Entonces estamos en la última parte de nuestra sesión de bootcamp y ya tenemos la primera, la primera conclusión y dice así una experiencia fenomenal que nos integró colaborativamente para proponer soluciones y mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes buenísimo, buenísimo, ya se han formado equipos acá, ya se han formado redes y ya tenemos gente que está coordinando para hacer cosas, cambiar desde las aulas impactar la realidad. Número dos, dice, un aprendizaje directo y muy eficiente de las temáticas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Buenísimo, buenísimo. Vamos con la número tres. La número tres dice, debemos perder el miedo de participar y compartir ideas en redes de docentes innovadores como ustedes. Excelente la estrategia de la matriz y de acción colaborativa. Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes porque... Somos un equipo, somos una comunidad, y como docentes tenemos que sacar adelante eh, nuestros proyectos. Y estos proyectos, cuando ya salgan adelante, hay que postularlos al Open Education Global, porque esto tiene que salir de nuestras fronteras. La número cuatro dice la importancia de trabajar en equipo para solucionar problemas utilizando nuevos conocimientos. Vamos con la número cinco, motivación para trabajar en las ODS, es buenísimo. La número seis, muy buen taller, lo bueno es poder compartir entre toda la comunidad docente a través de recursos así abiertos. La número siete, expectativas altas, mucha emoción para innovar en los proyectos sociales y un equipo con el que se trabajó y se proyecta al futuro. La número nueve, cómo partir a innovar proyectos educativos en nuestros estudiantes para una mejor calidad de la educación. Y la número diez, constatar que con la suma de ideas podemos construir una nueva realidad para nuestras comunidades. Y siguen habiendo, siguen saliendo más. Me parece que es interesante la herramienta porque nos llevamos una idea de cómo pulir y cómo convertir la idea para luego poder realizar la ejecución del proyecto y solucionar distintas problemáticas que hay en los centros de estudios. Motivación y mucho aprendizaje. Realmente ha sido una buena experiencia haber participado en este bootcamp con ideas, colaboración. Podemos, podemos desarrollar los objetivos de la ODS. Y siguen llegando. Es impresionante que entre cuatro personas hemos podido dar inicio a un proyecto de aprendizaje que si existe perseverancia, se tiene que concretar. Y eso sería todo por nuestra parte. A todos los presentes, muchas gracias por participar, por estar ahí, por compartir sus ideas y por hacernos sentir parte de una comunidad de docentes, emprendedores e innovadores. Y eso sería todo por mi parte. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Eh, Daniel, muchas, muchas gracias por la... Por la... Por, por el taller y a, a todo el equipo en verdad, eh, quería saber si podían hacer los asistentes la, la encuesta antes de que se vayan Graciela, ¿puedes activar la encuesta? por favor ya la he activado ahora a los docentes que son de la de upc es importante que la llenen para que puedan ser contadas sus horas de, de capacitación si algún aún tienen algunas dudas algunas consultas mientras terminan de realizar la encuesta Ya sí, termina la encuesta ya todos los participantes en sala la han completado Ay. también darles las gracias a todos ustedes. Ha sido una experiencia muy, muy linda el también reconocer que eh, nuestros países latinoamericanos tenemos esta misma característica. Nos, nos sumamos a compartir ideas y aún mayor nos crecemos para realizarlas. Y pues bueno, estamos juntos a la distancia. Muchas gracias y éxito en el camino de los recursos educativos abiertos que estaremos por acá con ustedes. Hasta pronto. Sí. Nos vemos y Hasta todos. pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias Daniel. Gracias, gracias, gracias, María. gracias María. Erika, Luis. Gracias, gracias. Gracias, Gladys, María Angelita. muchas gracias. A toda la universidad por el espacio.